Hey, hey bienvenidos a kaboom. Estamos en pleno diciembre y se viene la temporada de intercambio de regalos y es cierto que algunas veces no sabemos qué regalar, es por eso que hoy te traigo algunas ideas para regalar esta temporada, o quizá encuentres algo que quieras que te regalen, y si es así comparte este video, y sin más que decir comencemos. Iniciamos con algo sencillo pero llamativo, esta barra led sensible al sonido. Puedes encontrarla con conexión USB o su versión recargable para que puedas ponerla donde quieras. Y hablando de sonido, ¿por qué no una barra de sonido marca Xiaomi? Que siempre son un acierto, calidad-precio. Las encuentras por unos 50 dólares en adelante. También puede ser que estés buscando algo más barato, y barato no es sinónimo de mala calidad. Por lo que podría recomendarte este organizador de cables que ronda los 4 dólares. Y créeme, son una joya para los auriculares. O si quieres agregarle 2 dólares a tu presupuesto, podrías optar por este soporte adherible para tu teléfono. Son de esos gadgets indispensables del día a día. Y de paso ya que hablamos de carros, ¿qué te parece unos a control remoto como estos tractores con todos los mecanismos de uno real? Ah, pero si eres más calle, uno así no te vendría nada mal. Con este modelo podrás driftear por toda la casa sin que tu mamá te diga algo. O si prefieres de colección, también los hay, como este de Lorian a escala que es una obra de arte. Pero si tu swag es más gamer, te traigo las infaltables tiras LED que podrás adherir a tu techo o escritorio, incluso las podrás controlar con tu smartphone. Y para los cracks que son de la vieja guardia también hay maquinitas para revivir las retas de los noventas en la tiendita de la esquina.